Hola, me llamo Jeremías y a veces intentamos demasiado ser graciosos. Sí, lo intentamos demasiado y se nota. Y se nota mucho en situaciones como... <risa> Fue super cuántico porque casi me pegué en la cabeza. Así ah, a mí también me pasaba. Un día estaba como andando en kayak y me di vuelta y cachai que había un tiburón debajo. Y igual me agarré el tiburón porque no sabía qué hacer. Y me llevó como una isla. Nadie conoce. De hecho, no está en el mapa. Y bueno fue para el pico, te juro fue para pico. Y le dijo, ¿cómo pío? Pío no va Entonces, <risa> a veces, como se nota tanto que estamos intentando ser graciosos o caer bien, creo que es bueno simplemente ser uno mismo. O sea, uno va a encajar donde tenga que encajar y uno va a terminar juntándose con las personas que realmente acepten y vean lo valioso y lo Genial, quieres juntarse con nosotros, acércate, conversa, sé tú mismo, busca intereses comunes, pero sobreactuar finalmente hace que la gente se ría de nosotros, no con nosotros. Pero eso es todo por el video de esta semana, nos vemos la próxima, el viernes. Comenta abajo alguna otra situación que te haya ocurrido a ti o le haya ocurrido a un amigo en donde estaban intentando demasiado ser gracioso. Dale me gusta a este video si te gustó, suscríbete para que YouTube te avise de cuando subo video y nos vemos la próxima semana. Chao.